Las ayudas de emergencia social son unas ayudas de carácter puntual para gastos eh, puntuales previstos o imprevistos eh, que buscan eh, prevenir, evitar o paliar una situación que puede conducir a la exclusión social. Son ayudas, por tanto, de urgencia. Esas ayudas se financian a través de un fondo que, los, que el Gobierno Vasco facilita a los ayuntamientos, un fondo que en los últimos años se ha mostrado claramente insuficiente y que el propio Gobierno Vasco ha tenido que complementar a posteriori. Sin embargo, siendo una ayuda de urgencia, el Ayuntamiento de Bilbao solamente hable el periodo para tramitarlas desde el mes de marzo al mes de octubre, dejando, por tanto, más de cuatro meses a lo largo del año en el que no se puede entregar una solicitud de una ayuda de urgencia. Precisamente por eso, siguiendo el modelo de otras instituciones también, en el próximo Pleno del Ayuntamiento de Bilbao vamos a llevar una proposición para garantizar que ese plazo de entrega está abierto durante todo el año. Así como mejorar el personal en el negociado correspondiente de esas ayudas para facilitar su tramitación, para acelerar esa respuesta necesaria que muchas vecinas y vecinos esperan y por supuesto para solicitar que el Ayuntamiento de Bilbao se comprometa a complementar en caso de insuficiencia económica esas ayudas de emergencia social para responder a las necesidades de las personas que cumplen los requisitos para percibirlas.